Bien, Trader, seguimos aquí aprendiendo de la fractalidad del precio con el mejor indicador de fractales. ¿sí? Nos encontramos acá dentro del índice del SP500 que ahorita está ya empezando a subir y podemos ubicar que si simplemente yo me voy a mensual, yo puedo ubicar de dónde viene el par por los fractales. Viene desde este fractal. Un fractal es un alto y bajo confirmado matemáticamente. Simplemente si yo me pongo sobre este alto de aquí, este es el más alto en relación que esta vela está por debajo, estas dos velas están por debajo del precio e igual estas dos. Es cuando es tomadura a mensual. Es por eso que si yo me voy a semanal, puedo ver cómo el precio sale con un gran fuerza y momentum en cada vela semanal. O sea, acá tengo dos semanas a la baja con solo detectar este fractal para trabajar 300 pips. Puedo trabajar solo esta vela semanal, que es lo que uno opera dentro de la semana. Son 178 pips. Esto es brutal. Entonces, solo con este indicador y sabiendo ubicar, mire, este también es confirmado, este bajo de acá. Quiero que usted aprenda esto de los fractales. Mire. Este es el más bajo y hay dos velas cerradas por encima de este precio de acá igual estas dos es cuando este se confirma a ser un fractal mensual por eso es que yo no busco ni techos ni pisos yo no busco formas porque yo ya entiendo que el mercado es fractal a mí no me interesa lo que pueda decirme a mí otras personas o otros mentores porque yo ya lo he verificado por más de cinco años el mercado es fractal los algoritmos de trading de alta frecuencia se basan en la fractalidad del precio todo todo lo que nos rodea trader todo está hecho con fractalidad las nubes funcionan con fractalidad todo absolutamente todo es una ley universal listo entonces sabiendo eso lo más posible diría yo es que este vaya a madurar a mensual obviamente todavía no se confirma pero si yo vengo aquí trader yo necesito ver de dónde viene si viene un bajo mensual por ejemplo, acá venía de un alto mensual, impulso, retroceso, impulso. Y si yo hubiera sabido esta zona, pues obviamente hubiera operado estos dos meses a la baja en temporalidades menores. Por eso es importante saber esto. Entonces yo vengo aquí, pongo que este podría ser... Un fractal dorado y veo como estos dos meses la barriga de las velas han estado subiendo más de 471 pips. Si yo me voy a semanal, empiezo a entender cómo está funcionando en semanal. Mire cómo está funcionando aquí en semanal. Entonces llega, sale de la zona, mire cómo aquí él acumula, él engaña todas estas velas con estas mechas... Acá ya lo estamos viendo en semanal para entender el engaño y luego ir a temporalidades menores y entrar. Entonces aquí ocurre el impulso, el retroceso y el impulso. Este impulso podría llegar hasta esta zona de aquí. ¿Listo? todavía no se termina el mes. Es decir que esta vela ya hizo su mecha y ahorita va haciendo la barriga. Ya va a 80 y 78 pis mo movido en este mes. En este mes ya va a finalizar el mes. Nos encontramos a 24. Entonces ya sabiendo que este... Es el otro impulso, marco la zona, para yo entender que este es impulso, retroceso e impulso. Y acá sobre esta zona, ya si yo me voy a diario ahí encuentro mi fractalidad diaria si yo opero, opero siempre a favor de la tendencia no opero en contra de la tendencia entonces yo qué tendría que esperar el impulso, el retroceso acá hay una zona para operar acá está el fractal por eso, si yo me voy y veo acá estamos en diario miren las velas salen con igual de momentum miren el cuerpo de las velas estrellas fíjese usted cómo sale 196 pips. Vamos a profundizar ahí con solo este fractal que usted sepa que se está generando. Ahí se va a H4 y empieza a mirar. Esto es brutal. Esto es brutal. Es otro nivel. Entonces fíjese que solo el impulso de aquí. Mire, mire, mire cómo el, los fractales son de bonitos. Nos da el momentum donde es fuerte para operar y ya luego nos dice que el ritmo empieza a cambiar y empieza a hacer mucho ruido. Entre más cerca estemos del bajo diario, esto es brutal, yo les estoy compartiendo información de otro nivel. Dale like al video y suscríbete al canal porque voy a seguir subiendo de manera masiva. Únete al grupo en Facebook, dale like al video y comparte con otros traders que tú veas que están muy confundidos con formas, que están muy confundidos con todo eso, para que aprendan a entender la fractalidad del precio y lleven su trading al siguiente nivel. Entonces impulso retroceso diario e impulso diario. Dentro de ese impulso diario hay fractalidad de H4 Ya, miren acá cuando se impulsan diario a la baja El impulso y miren lo que hay dentro la fractalidad de H4, que son los altos y bajos, que son los techos y pisos. Pero aquí con los fractales me hace ver el ritmo del mercado, me hace ver dónde están los engaños, me hace saber dónde tengo que operar, a qué precio más cercano tengo que operar, que serían estos de aquí, a favor de la tendencia mayor. fíjese acá, estamos en H4 y ¿no? yo voy y miro acá, 119 pips voy y miro acá, 129 pips. Voy y miro acá. 128 pips. ¿Por qué? Porque estamos operando cerca de un bajo diario. Brutal. Brutal. Por eso yo vuelvo y digo, yo no busco formas a mí las formas me son irrelevantes si yo me voy acá semanal yo ya sé cómo se está moviendo el mercado yo no necesito buscar formas porque yo ya sé que el mercado se está moviendo así a nivel semanal así es como se está moviendo si no me gusta el ritmo de mercado no me meto y me puedo meter cuando vea un mejor ritmo por ejemplo aquí a la baja vienen nuestros impulsos tan fuertes es que esto es brutal si yo me voy otra vez a diario acá lo estamos viendo de la mejor forma, pero fíjese, fíjese todo este impulso de aquí, 255 pips, este indicador es una chimba, mire acá donde dibuja el fractal, mire que el precio a pesar de que hace la retracción nunca vuelve a este precio de acá, por eso este fractal madura a diario, porque se aleja por dos días, o sea yo vengo donde está el precio y veo uno y dos días por encima de este precio más bajo de aquí, de aquí, esta vela de aquí. Claro, yo al saber eso, ya saber que vino aquí, dibujo ese fractal maduro. Lo único que tengo es que esperar un retroceso que no arrebase este bajo, este precio más bajo, que no lo arrebase un retroceso en H4 y operar a favor. En un día, en un día, acá, en un día. 223 pips. Traders, este es uno de mis secretos. Los fractales. Llevo años profundizando en los fractales. Años mirando las gráficas. Año. Acabándome los ojos. Yo tuve muchos mentores, pero ninguno me daba estas respuestas que yo buscaba. Yo no buscaba forma. Yo quería saber cómo chingado yo pero al precio más cercano institucional para llevarme todo esto. Yo qué hago, yo entro aquí y dependiendo de la temporalidad que entre, yo voy moviendo mi stop loss, voy protegiendo mis ganancias. Entonces, yo muchas veces he operado. En altos semanales he ido, he ido bajando el stop loss poco a poco, dependiendo de la EMA, y ahí he ido moviendo mi stop loss. Y me he llevado esta... Es, ese es mi secreto, ese es uno de mis secretos, para llevarme toda esta cantidad de pips, que hay otros que dicen que es imposible. Claro, es imposible porque no utilizas los fractales. Porque esos mentores no conocen la fractalidad del precio, conocen solo formas, están súper distraídos. El precio no tiene formas, miren los fractales, miren simplemente los fractales, miren cómo aquí baja en altos y bajos diarios. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Si Yo puedo marcar acá la zona solo con la fractalidad, ya lo sé, ya sé de qué fractal viene, viene un fractal semanal. Ya o sea, va con mucha fuerza a la baja. Marco aquí. Así es como yo he logrado esto. Marco aquí. La siguiente zona. Bien. Marco aquí. Y mire cómo el precio rebota en esas zonas. Que son los techos y los pisos. Pero fíjese que acá tiene dos fractales abajo, un fractal arriba. Acá tiene uno, dos y luego otro aquí. ¿Cuáles son los puntos de entrada a favor de la tendencia? Aquí, aquí y aquí. Si yo pero cerca de este techo, de este piso, perdón, esto que era un piso, que luego se convierte aquí en techo, pues puedo, puedo coger este movimiento diario, mire. Un día, solo este día, esta vela, solo hizo 119 pips, que es lo que yo hago. Yo logro entrar aquí o aquí y empiezo a bajar mi stop loss en H4. ¿Ya? Entonces, por eso me puedo llevar esa cantidad de pips que yo les he mostrado una y otra vez, 331 pips miren este otro impulso, 370 pips pero claro, esto no lo va a entender a alguien que no utilice indicado, el indicador y que no haya profundizado en la fractalidad del precio sino que siga distraído buscando doble techo, triple techo cuando eso no tiene sentido simplemente es saber dónde está el alto semanal y saber cómo trabajarlo a favor de la tendencia mayor Mire, impulso retroceso Impulso, retroceso e impulso. Y dentro de ese impulso mensual, semanal, hay una tendencia en temporalidades menores. Es así como he logrado perfeccionar mi trading poco a poco. Trader, no olvides suscribirte aquí al canal, unirte a mi canal de Telegram también. Te envío un abrazo, profundiza mucho en esto y nos vemos en la próxima clase.